Los residentes de la calle 6, en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, hicieron la denuncia este lunes. La situación de este negocio es que usted sabe que en tiempo atrás se cerró ese negocio, por la razón de que aquí hay demasiada gente enferma, ¿usted me entiende? Entonces con este hombre no se vale hablar, Are día vino aquí y le llevó la bocina, entonces nosotros ahora mismo estamos solicitando el cierre definitivo de ese negocio, no queremos que le manden cita nada de eso sino el cierre definitivo. Que si ese, esa persona hay que mandarlo para ti, que lo mande para Haití también. ¿Usted me entiende? Porque aquí nosotros no vamos a soportar más esto. Esto aquí nosotros no vamos a soportar más. Así. Bueno, ahí está mi madre en estado de coma. Ahí hay un señor que está grave, ahí nada. Cuando ellos, sin, con lo ellos borracha, ¿no? que se emborrachan. cuando ellos se empobrachan, cuando ellos se empobrachan, cuando ellos se cuando ellos se empobrachan, cuando ellos se atada cuando mujer esa boca, están una mujer, se de eso es se ¿no? este, pueblo, en bien de este barrio. Ellos se me han acercado y me han contado el, el problema que hay. Ya han ido tres o cuatro veces a la fiscalía y nunca lo cierran. Es un escándalo. Aquí está esa señora, que es una madre de familia luchadora, ella, píjere, y está eh, con mi padre, esencia. Se está pidiendo que lo cierren fuertemente porque nunca van a estar a, siempre en lo mismo. Que, que cierren ese, que ese lugar. Ahí. Porque aquí está, es, es, que aquí, aquí no puedo. hay ahí hay una mayoría. Ahí, ahí, ahí hay otro, y ahí atrás hay otro señor. Mientras un nacional haitiano desmintió los hechos. Y yo viví aquí y yo viví de eso. Pero yo tengo que, tengo que para la tranquilidad, no lo de Lo que sucede a esa, a esa, a ese sentido, uno tiene que la gente que está en la calle y anoche yo estaba ahí a él. Aquí no hay gente y ellos a hablando. Y porque eso yo no, yo no, yo no sé por pues, si hay afuera hay gente. Cuando ellos venga, venga, venga llámeme a mí, yo salía fuera y ellos salió porque yo no, no vivía aquí. Entonces, como te digo, y yo fui a hablar con el vecino, y mí, yo tengo que ponerle encuentro con ellos, porque yo viví de ellos para a la casa con ellos, y ellos no tienen otro, otro oficio, pero yo no tengo que hacer una cosa para tener problemas con los vecinos. Lo que sucede, y yo lo voy a tratar de hablar con ellos, y para que no, no si ellos vengan ahí, Ah, ah, escándalo aquí. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.